Hola a todos, un día más a mi canal. Hoy empieza el último y tercer vlog del viaje desde Estambul. Ya he llegado al paraíso de los avalorios. Hay ocho plantas llenas de avalorios. porque de verdad era todo súper barato ahora que hemos comido vamos a seguir dando vueltas por el bazar Si venís, sabéis de la mezquita, y bien tapadas. Hemos visitado la mezquita azul, Aya, Sofía y la cisterna de agua y ahora vamos a comer e iremos a dar una vuelta en barco por el mar. el DIY para ahora porque solo tuve dos días para visitar Estambul y preferí aprovechar el tiempo al máximo allí y dejar el DIY para ahora antes de hacer el DIY os voy a hacer un haul con todo el material que compré en las tiendas de valorios. este haul no solamente lo hago para que veáis el material con el que vamos a hacer el DIY y para que veáis todo lo que compré sino porque bueno, muchas de las tiendas donde fui tenían página web y lo que voy a hacer es probar todo el material y después recomendaros qué tiendas me han gustado porque cabe decir que los precios vais a ver que son súper baratos, pero quiero asegurarme que la relación calidad-precio está bien. Así que nada, empecemos con el haul. Este es casi todo el material que compré: compré cuentas de distintos colores, a valores de cristal de distintos tamaños, cuentas mate, a valores alargados, svarovskis, piezas de dos agujeros y de dos anillas. Colgantes, pompones, alambres de distintos grosores, cadenas, hilos, cintas anchas de avalorios, un telar, un vidalón y esta otra herramienta que no sé cómo se llama, un kit de costura y un cute rotatorio, tintas, florecitas, asas de piel sintética y asas de madera. Ahora que os he enseñado todo el material que compré, vamos a hacer el día igual, que será la pulsera que habéis visto en la introducción. Yo la he realizado con el telar que compré y muchos de los avalorios pero si no tenéis telar, podéis hacer lo que hacía yo antes que era utilizar una caja y pegar dos peines a cada lado para utilizar las púas para pasar los hilos os dejaré por aquí alguna foto si la encuentro y nada, si os gusta la idea vamos a hacer esta pulsera Vamos a necesitar un telar, aguja hilos, un cierre y avalorios para empezar Colocaremos y aludaremos cuatro hilos en el telar dos de más gruesos, los de los dos extremos y dos de más delgaditos, los del lo centro Una vez colocados, enhebraremos aguja hilo y empezaremos a tejer la pulsera Para tejer debemos enhebrar las cuentas que deseemos en el hilo En mi caso, enhebre 6, colocarlas en medio de los hilos del telar Y pasar la aguja por debajo del hilo y por dentro de los abalorios. Una vez hecho, uniremos los dos hilos con un nudo, para que no se deshaga. Ahora, repetiremos el paso anterior. Enhebraremos las cuentas que deseemos, las colocaremos en medio de los hilos y pasaremos la aguja por debajo del hilo y por dentro de las cuentas. Ya veis que es una pulsera súper fácil de hacer, con la que podéis obtener una infinidad de diseños. Podéis seguir una cenefa, colocar los valores de forma aleatoria, utilizar cuentas del mismo tamaño, mezclar tipos de cuentas... Si a alguien le ha gustado el modelo que he hecho o cualquier otro que veis al final del vídeo, os dejaré en la cajita de información una foto para que podáis seguir el patrón. Para terminar, pasaremos un hilo en forma de zigzag en cada uno de los extremos. Es decir, haremos lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero esta vez solo con el hilo, sin las cuentas. tengamos los dos lados hechos, cortaremos los hilos que habíamos puesto al principio en el telar y los anudaremos entre ellos, los aseguraremos con pegamento, los cortaremos y colocaremos el cierre. Ahora haremos lo mismo del otro extremo y ya lo tendremos hecho. más, ahora ya se han terminado los vlogs de viaje hasta la próxima salida que no sé cuándo va a ser y nada a partir de este domingo vuelven los vídeos regularmente los vídeos que solía hacer de DIYs que tengo muchísimas ideas y tenía muchísimas ganas de volver solamente para poder grabar todo lo que se cuece en mi cabeza porque tengo muchas ideas y creo que algunas os van a gustar muchísimo así que nada nos vemos el domingo con un vídeo más adiós